Gente, bienvenidas, bienvenidos al octavo informe de San Sebastián 2022. Hoy estamos frente a un nuevo clásico del cine latinoamericano y no solo por el premio que le dieron en Cannes, sino por el uso que hace la jauría de Andrés Ramírez Pulido de las imágenes y los sonidos. De todo eso negativo que hay en usted. Lo este señor sabe de cine y en un diálogo con las grandes películas universales nos cuenta la historia de unos jóvenes en un centro de rehabilitación en Ibagué. Podemos escuchar y conocer la rudeza de este lugar del territorio de Colombia que no es tan filmado ni grabado por las cámaras. Estos jóvenes están ahí pagando su condena por ser asesinos o ladrones y vamos conociendo su psicología y las formas de vincularse entre ellos. Todos atravesados por la ausencia de un padre, por la búsqueda de afecto en otros amigos, en otras figuras paternales. Acalat, primero que todo usted no está en su casa. Yo y los demás estamos podidos por dentro. Esta terapia no sirve para mierda, hijo de puta, un culo! Y las culpas no van a seguir hasta la muerte. Yo creo que el cine tiene la capacidad de filmar lo no visible, digamos. De filmar eh, no solo el alma humana y quizás el espíritu, sino lo que nos rodea y que no se ve. Eh, y creo que la cámara logra, no solo la cámara como objeto, sino el, el sonido, de lo cinematográfico logra, si se, le, si se le permite, si se le sabe exponer, eh, logra captar ese, ese mundo que no vemos. Eh, y entonces la película sí tiene como un aura, eh, digamos, de misticismo o espiritual. Eh, y que en el proceso me di cuenta que la, digamos, una de las maneras que sale a flote en la película es a través de lo sonoro, de no solo la inmersión en el paisaje, sino también en la propuesta de, de la música, que es muy importante. Pudimos entrevistar al actor protagónico, Johan, que en su cara y con sus talentos resume y condensa todo lo pesado de este mundo de estos jóvenes en busca de una segunda oportunidad, en busca de poder redimirse, pero la realidad es muy contundente y no los deja. Que él eh, por culpa del papá, por como que no, no siente tanto amor, él lo quiere matar. Y, y como está en esa lo que era en esa pepa sale matando al mal que no era con el mono eh, de ahí lo, lo llevan para una cueva y no sabe nada del invisible no sabe nada eh, ahí lo llevan para un reclusorio de ahí se, como que se eh, un, hay un remordimiento todos los días él piensa él piensa él piensa y cuando él sale de ahí o se, o se escapa, él, él como que quiere formar una nueva vida, que se, se quiere olvidar de todo lo que pasó atrás y volver a formar una familia. Allá en Colombia se va a estrenar próximamente la jauría. Háganse el favor de ir a ver este contundente dispositivo cinematográfico que viene desde Ibagué, porque Ibagué, Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.